Entramos a, a digamos, a analizarlos uno por uno. Entonces, Nequi permite crear metas de ahorro y separar el dinero en bolsillos. Esto es muy beneficioso porque eh, tú puedes crear bolsillos según las necesidades y establecer un monto de gasto determinado. Se pueden realizar pagos desde el celular, sin necesidad de tarjetas y a través de PSE. Es posible recargar la cuenta en línea o puntos físicos. Es decir, si yo quiero, puedo asistir a un Efecti recargo eh, determinada cantidad de dinero para Nequi y lo puedo manejar, en ese momento ya tengo un dinero netamente virtual. Los retiros gratuitos, eh, esa es una de las ventajas más importantes que tiene Nequi y es que al estar asociado con Bancolombia, tú puedes hacer un retiro, ya les ya vamos a ver por la aplicación cómo lo pueden hacer. Eh, Bar, eh, Bancolombia cuenta con más de 4,000 cajeros a nivel nacional, desde donde se puede retirar el, el dinero. Otra de las ventajas de Nequi es el pago con un código QR, Simplemente se hace el escaneo en los diferentes en lo que queramos. Una tarjeta habitual para pagos por internet. Sin embargo, ya Neki, dentro de sus planeaciones, eh, tiene que establecer una tarjeta física. Vamos a ver aquí. Vamos a entrar a la aplicación de Neki. Por dónde la pueden descargar. Eh, aquí estamos en el App Store Ahí, um, se puede, esta aplicación, amba, todas las aplicaciones se pueden encontrar ya sea en Android o en iOS entonces vamos a entrar aquí a descargar lo que es Neki es esta, es importante porque pues, eh, si se dieron cuenta por el nombre aparecen como varios entonces es Neki Colombia. En este caso ya está descargada Neki. Entonces vamos a ingresarla. A ingresar. Cuando iniciamos sesión, normalmente nos pide cosas básicas como el número de cédula, el número de celular. Eh, nos pide, de hecho, una selfie para certificar que somos nosotros los propietarios de la cuenta y del celular y así podemos abrirla. Entonces, aquí aparece lo que les comentaba, el reconocimiento facial o el reconocimiento por voz. Digamos, en algún momento yo elegí el reconocimiento facial. Cuando hagan la inscripción, le van a aparecer todas estas opciones. Entonces, mira, te dice si está muy lejos, si está muy cerca. Es una aplicación que desde la comunicación van a notar que es muy amigable. Que todo el tiempo va a estar conectado con tu número de celular. Bueno, aquí está la parte de bolsillos que les decía. Eh, eh, aquí en la parte de abajo vienen los beneficios de los que hablábamos. Entonces, paga, paga con código QR, una lectura. Envío de plata, hace referencia a los giros que puedes hacer. Saca plata, es la recar el retiro que puedes hacer en cualquiera de los 4,000 cajeros Bancolombia Colombia que existen. Recarga tu cuenta, es, eh, por ejemplo, ustedes tienen una cuenta en otro banco, pero van a manejar NECI. Entonces ingresas ahí y te preguntas si lo vas a hacer por efectivo. Cuando es en efectivo, te genera un código que vas a poder usar en un efectivo o, bueno, en un servidor entrega para llenar, o sea, para eh, agregar dinero a tu cuenta. O lo puedes hacer desde cualquier banco. Digamos que aquí entra una unión entre NECI y PSE, que es un botón de pago y que está vinculado con tu correo. Entonces, eh, también lo puedes recargar desde tu tarjeta de débito. ¿Listo? Entonces ahí te pide una cuenta, unos datos súper básicos, cuál es la cuenta a recargar, que finalmente es tu número de celular, el tipo de persona, el banco. Una de las ventajas que tiene eh, NECI es que no te va a cobrar. El envío de dinero de Neki a cuentas Banco Colombia es gratis, el retiro también es gratis, recargar por PSD y corresponsales también es gratis. Si, por ejemplo, yo quiero hacer un envío a bancos diferentes, a Banco Colombia, el costo es de 7.500 pesos. Sin embargo, cuando estés navegando la aplicación, eh, él te hará la advertencia. Entonces pues ahí ya tú decides si sí o si no.